We got some bangers for y'all. We finna start with this one que plug, Shout out my boys, live wreck, puro DMG. Hallese compa. Ponzo cookies, la neta me da igual Con que me haga reír y el día bien pasar El flop para toda la gente de la ciudad Ruleteando me la paso, nunca hay que descuidar Por y me han de mirar en la cuadrilla Con la clica en está notas de computoceros Oye por las calles carrerear y las marcas En las calles andas dejando con y el lomo está por todos lados en viajados Por cada vago y una madre competente en la casa Esperando Deseando que regresen con cuidado Será un que ya un balazo que se escucha cada rato Será los malandros en la calle radicando Sex babos donde yo siempre ando chapping, Siempre me la paso a preguntar a tus amigos Que si traigo Cartuchitos de guachuchos cuartos y las oncitas Lo que ocupes yo lo encargo Requito viejo ¿Cómo no Levi 501 con camisa blanca no importa Si se me mancha la ropa siempre la cargo Floja es el estilo que a mí me enseñaron De chavado, cookies cargo yo en los frascos Y te pone bien tumbado Es por eso que muchos me la han comprado Y es que mis pacas se están multiplicando no le falta nada, a mi familia me la rifó cada día. ¿Quién diría que este niño crecería? sería? Cuando darle hecho los vagones palo alto donde sus viejos pobres lo maduraron y lo criaron Todo lo que sabes moverse para mantener si ligas de sus vacas va tronando y va gastando. Los locos caros le fascinan, siento cuchillo y visto unos zapatitos 350. Six five oh shit, bitch. Put DMG.